Más Representando cada vez esto Estoy a tus pies, me tienes loco, me prendo La primera vez que te besé, perdí Estoy a tus pies, me tienes loco, me prendo La primera vez que te besé, perdí Es como un cuento de hadas, no le temas nada, estoy perdido en tu mirada, estoy en tus manos y en tu corazón ofrezco, con una llamada estamos acostados en la cama. Al cielo, somos imperfectos Con corazón de fuego Hipco en mis venas te dedico esta rola Soy el killer, sabes que no te dejo sola no hay manera de escribir lo que siento Poesía si pura es lo que llevo en mis venas Prefiero amor que odio, pero odio estoy enamorado. lo dice mi gente Estoy feliz con el pichadía No hay día que no pienses ni un minuto en ti Tres metros sobre el cielo, solo déjalo así Solo te quiero a ti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 en tu mirada, como cuando hacemos el amor, derretimos la cama, cuando a las 12 me marcas, que pase por ti, en la moto me abrazas y me dices que me amas, y al despertar, al día siguiente, sé que no fue un sueño, y que estás a mi lado, eres mi presente y pasado, juramos amor y el futuro junto a ti, te pido la mano, disfrutemos el momento como te disfruto a ti, hacemos hit, tiramos cap bam, puro flip fam. Estallamos como Big Bang, solo eres mía mami Disfruta la vida, solo a ti te soy fiel Sabes que te llevo al cielo, si tienes ganas, marca a mi ser No hay nadie que te lo haga como yo, y lo sabes No quiero que seas de nadie, solo mía Extraño tu mirada, palabras que te digo Que se queda siempre en tu memoria Mi reina amada, le doy fin a esta historia Te amo Es que te puse perdido.